De la mañana con cinco minutos. Ahora sí estamos completos ya, amigos y amigas. Una investigación periodística devela una una verdad que existe en el país. Arturo Torres, periodista de investigación, investiga sobre la vulneración del sistema informático para escoger jueces en el país. Vean ustedes, jueces a la medida. Esta suerte de esquema delictivo para direccionar las causas judiciales involucra a jueces, funcionarios y abogados. Vamos a dialogar sobre el tema que implica todo esto, las repercusiones que tiene en la administración de justicia, qué pasa con estos jueces a la medida. Vamos a dialogar con nuestros invitados, el licenciado Arturo Torres que es periodista de investigación, y el doctor Ramiro García, subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, eh, que está con nosotros ya también. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. parto este diálogo, Arturo, eh, contigo a propósito de esta investigación periodística que revela una vez más, es impresionante, se dice en la investigación, se habla del involucramiento de jueces, funcionarios, abogados. ¿Cómo funcionaba o cómo funciona esta mafia? Arturo, bienvenido, buen día. Buen día, eh, Carmita, gracias por la invitación. Igual a Andrés y, y, y el doctor eh, García. Buenos días. Eh, bueno, el, el esquema básicamente se, se, se, se ha venido conociendo los últimos años porque la primera denuncia formal que se presentó eh, salió desde la propia Judicatura en, en febrero del 2020. Desde ese momento la Fiscalía empezó a investigar y vemos que es una, una investigación que ha tomado tiempo porque evidentemente hay que levantar peritajes, hay que ir confirmando y tratando de entender el esquema, el esquema que se aplicaba para hacer estos sorteos eh, direccionados en los cuales básicamente se generó una especie de sistema paralelo donde eh, por un momento lo que hacían es, eh, a, an, previamente se arreglaba evidentemente el, el, el caso que, que se necesitaba o que, que se requería que sea manipulado y luego se aplicaba este sistema que, que constaba con un computador que... Que, era, que estaba fuera de la, de, de, de la judicatura o de los, de los juzgados, y era un computador virtual desde el cual se direccionaban las causas inmediatamente Una vez que se ingresaban, el funcionario que ingresaba o que recibía la causa lo que hacía es eh, llenar una ficha, pero de tal forma que en ese momento se active el sistema este paralelo, para encauzar eh, eh, estos procesos, estas demandas, y a determinados jueces, básicamente, ¿no es cierto? Se, de, se desactivaba la mayoría de jueces a los que se envía, envían generalmente los procesos de acuerdo a un sorteo automático y básicamente solamente quedaban, por decir algo, 12 usuarios, 12 jueces o 10 que estaban dentro de ese parámetro y hacia uno específico se direccionaba la causa. Este es un un tema que se ha manejado durante mucho tiempo en la función judicial, también hay que decirlo, eh, Carmita, no es reciente y por lo tanto llama, lo que más me llama a mí la atención es todo el tiempo que ha pasado y que ha estado activo esta, este tipo de prácticas para perjudicar al sistema judicial, a los usuarios eh, que básicamente están en indefensión porque hay un direccionamiento exclusivo hacia ciertos jueces que han estado aplicando este sistema que básicamente lo que nos genera es muchísima desconfianza en el sistema judicial. Eh, doctor García, justamente esta suerte de red delictiva ha operado por varios años en la función judicial eh, de, de acuerdo a las, a las investigaciones y a las propias denuncias. ¿Cuál es la repercusión que tiene la Administración de Justicia el, que el país cuente con jueces a la medida. Esto entre comillas. Doctor García, bienvenido, buen día. Muchas gracias, Carmen, Andrés. Un saludo para Arturo. Eh, a ver, primero, mire lo grave que, que, que implica esto. Mira la gravedad del tema. Estamos hablando de mafias internas de las cuales jueces son parte. Porque si direccionan la causa hacia un juez es porque ya previamente ese juez está hablado entre comillas y porque ya se sabe cómo va a resolver esa causa, obviamente con dinero de por medio. Entonces lo primero que se debería determinar es cuáles fueron las causas direccionadas bajo este mecanismo y hacer una revisión de, las, de los fallos que se editaron por esos jueces, porque además estoy seguro que deben ser... Eh, se debe repetir muchísimo el, el nombre del juez o de los jueces a los cuales se direccionaban estas causas. Eso por una parte. Por otra parte, estos fallos informáticos, o mejor dicho, estos fallos en los controles que son aprovechados por quienes manejan el sistema informático, se deben en mucho a la falta de aplicación de tecnologías adecuadas. Si esto habría, si, si hubiéramos tenido... Un sistema blockchain, por ejemplo, eh, en la administración de justicia, pues con seguridad esto no se habría podido dar y el propio sistema habría levantado alertas inmediatas en caso de que exista este tipo de vulneraciones. Yo creo que la transformación digital de la administración de justicia es fundamental. Le escuchaba al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, eh, hacer énfasis en esto y señalar que... Eh, uno de los primeros, sino el principal cometido de su gestión, va a ser la transformación digital de la administración de justicia, y eso yo creo que es básico, es fundamental. Pero so, más allá del tema de la transformación digital, ¿qué jueces tenemos? ¿Qué jueces estamos seleccionando? ¿Cómo estamos seleccionando jueces? Eh, ¿Bajo qué criterios seleccionamos jueces? Y ese es otro de los temas que creo que debe convocarnos a todos a la hora de debatir, no solamente la administración de justicia, sino la democracia en el país, porque no puede haber un Estado democrático sin justicia. Y claro, en este momento, el sistema de selección de jueces nos garantiza que quienes sean seleccionados o que quienes participan no sean los mejores, sino todo lo contrario. Bajo el sistema que tenemos actualmente de concursos inmediatos, sin preparación previa, tenemos dos problemas fundamentales. El primero, que quienes intervienen en estos concursos no son quienes tienen vocación judicial y que quieren trabajar en la administración de justicia, sino normalmente a quienes les ha ido mal en el ejercicio profesional y ven en la administración de justicia la posibilidad de un sueldo adecuado, porque además un juez gana muy bien en el Ecuador, para que tenga usted idea, un juez de primer nivel, no, no hablamos de los niveles altos. De primer nivel está con un sueldo de alrededor de 4.500 dólares. Entonces, no es malo el, el, el, el sueldo de juez. Y el otro problema que se produce con este tipo, con este modelo de selección de jueces es que el juez seleccionado no tiene, cuando ya se sienta en el puesto, no tiene idea de cómo ejercer adecuadamente su trabajo. Es decir, van a aprender a ser jueces en el andar. Y por supuesto eso se presta para un montón de, de errores, para un montón de, de, de, de desacuerdos y sobre todo para un montón de corrupción. Porque normalmente eh, la corrupción es más fácil cuando el funcionario judicial es menos enterado, por decirlo de alguna manera, está menos preparado. Entonces mientras no tengamos una escuela judicial adecuada en la que luego de mucha preparación y de varias oposiciones una persona pueda recién llegar a ser pues vamos a tener estos problemas cada tanto Ok. ahora eh, Arturo eh, quisiera entender cómo es posible finalmente que hemos llegado a este nivel porque eh, de lo conversado y trabajo realizado, no se trata de un hecho aislado, de un episodio por allí, sino que de toda una estructura, de hecho mencionabas que lleva esto años. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Dónde están los mecanismos de control? Y ¿cómo, en este momento, cuál es la realidad? ¿Esto continúa? ¿Todavía es posible que haya el direccionamiento a manera de conveniencia con algunos jueces? Eh, así es, así es. Y ese creo que eh, no es un tema menor porque las alertas que se han dado desde diferentes personas o funcionarios ex aboga, abogados que, que, que están familiarizados con el sistema es, es que todavía es vulnerable porque evidentemente si sigue habiendo una discrecionalidad en el sentido de cómo se orientan las causas desde el inicio y como bien ha mencionado el doctor García, previamente hay un acuerdo con los jueces. O sea, este esquema esperamos que llegue a establecer exactamente cómo operaba la red y creo que van en ese camino en, la, en, en investigación fiscal que ahora está en manos de la doctora Diana Salazar por el fuero que tiene uno de los jueces que están investigados en este, en este proceso. Eh, evidentemente, eh, lo que a mí particularmente más me llama la atención es que este esquema viene funcionando hace muchísimo tiempo, o sea, no es reciente y se esperaba que con la automatización eh, cambie este... Porque antes se sabía, se conocía muy bien que se direccionaban los, los juicios, algunos de los juicios manuales, es más, algunos de los litigantes en ciertas áreas de estudios jurídicos decidieron dejar de trabajar en ciertas áreas que ya sabían ¿Cuál era el, el método que tenían que, que, que aplicar para poder, eh, eh, de alguna forma, eh, estar seguros con lo que va a pasar con el proceso? Que no sea el litigar, sino el direccionar causas a jueces a la carta. Entonces, eh, yo he podido conocer de primera mano eso. O sea, hay, hay abogados, hay estudios que, que, que dejaron de, de litigar en ciertas áreas porque sabían que esas áreas básicamente tenían un precio, un costo. Eh, eh, precisamente lo que mencionaba eh, el doctor García sobre cuántos jueces estarán involucrados, saber cuántas causas eh, han sido eh, direccionadas, pues tenemos unos datos iniciales que nos hablan de que por lo menos hay 219 procesos identificados, ¿no es cierto?, que fueron direccionados a ciertos jueces, sobre esto habrá que investigar y yo no sé, esto evidentemente nos podrá dar muchas más luces el doctor García sobre qué puede pasar, cuáles son las consecuencias, porque no olvidemos uh -huh. que eh, en más de 100 procesos, 100 causas, fueron direccionadas contra el Estado, el Estado perdió estos procesos que tienen de, de por medio muchísimos millones de dólares, eh, hablo de causas contra el SRI, contra las aduanas que fueron impugnadas por grandes empresas a través de estos poderosos estudios jurídicos, sobre todo en Guayaquil, y en este caso eso también es lo que debe investigarse y acá hay otro dato por ejemplo ya ya del peritaje que realizó la fiscalía no es cierto se determinó que nueve de los 25 jueces en una primera etapa de la investigación recibieron la mayoría de procesos direccionados o sea hay nueve jueces a los cuales fue eh, direccionado este, este este este este este esquema y un solo juez uno solo obtuvo 46 casos constitucionales, civiles, tributarios, penales y, y otros dos ministros de, de, en este mismo esquema obtuvieron 33, 28, mientras que el promedio de causas que normalmente reciben los jueces era de 9. Entonces, miremos cómo este, o sea, cómo este espectro se va un poco delimitado y lo que bien se mencionaba también es que ya sabemos, a ver, cuáles son los procesos, cuáles son los casos, pero si además, ya, a partir del 2020 se establece cómo precisamente lo que hace informática en la judicatura es establecer, eh, es, es eh, poner un sistema de alarmas, de alertas, cuando se esté vulnerando el sistema. A partir de eso es, establecen las irregularidades y empieza la investigación. ¿Por qué no se mantuvo activo ese sistema de alertas? Durante tres años se mantuvo esto, o sea... Pese a que ya hubo, o desde el 2020 ya concretamente hablando, porque la primera alerta se da en el 2019 sobre los problemas en el sarje y también en el caso de los sorteos, pero el 2020 ya era mucho más claro. Entonces, ¿por qué no se mantuvo activo este sistema de alertas para inmediatamente corregir, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando. Esa es una pregunta que, que deberían también contestar las autoridades de la judicatura. Doctor García. Eh... ¿Cuál es la cuota de responsabilidad de las autoridades? Porque, a ver, ha habido casos tal vez muy mediáticos, por ejemplo, la causa contra el exalcalde de Quito, Jorge Ayunda, en donde se demostró, quedó en evidencia, cómo eh, fue la manipulación del sorteo. Me pregunto, ya, ese es un caso específico, pero hay muchos otros, ya se los ha mencionado. Y está en el tema de las causas perdidas, que también anotaba Arturo, ¿qué pasa con ese tema? Es decir, ¿cuál es la cuota de responsabilidad de quienes tienen que estar al frente y el, e impedir aquello? Mire, siempre va a haber eh, fallos en los controles y no va a faltar quien trate de aprovechar esos fallos en los controles para poder lucrar de esto. Porque evidentemente lucraba, había todo un grupo de gente que llevaba... Plata de esto. Por un lado, quien hacía de gancho con los estudios jurídicos, por otro lado, quien eh, realizaba este, este mecanismo fraudulento de asignación de causas, y finalmente el juez eh, de la, el, el juez al que le tocaba, en suerte, entre comillas, conocer justamente estas causas en las que estaban de por medio millones de dólares, ya sea en ámbitos privados o, peor todavía, en ámbitos estatales. Entonces, eh, lo primero que se tiene que hacer es determinar cuáles fueron las causas. Segundo, quién perdió y quién ganó en esas causas, qué estaba de por medio. Y, por supuesto, analizar la corrección del fallo, porque puede ser que el fallo sea correcto también. Entonces, habría que analizar la corrección o incorrección del fallo. Para esto sería importante, por ejemplo, la aplicación también de nuevas tecnologías. En Argentina, para, para, para poner un ejemplo, eh, se utilizó Big Data para evaluar y analizar los fallos eh, de los diferentes jueces. Entonces, a través de Big Data y de inteligencia artificial, un sistema, un software analizaba de, si, si se habían mantenido la línea de razonamiento y la línea de decisión por parte del juez o si había saltos hacia un lado o hacia otro. Y claro, normalmente cuando existen esos saltos es porque algo pasó y normalmente es porque hubo corrupción. Y eso es fundamental que se implemente también acá en el Ecuador. Es decir, insisto, la tecnología no es la solución a todos los problemas de la administración de justicia pero sí puede ser la solución a muchos de los problemas eh, que, que tienen como base fundamental el que hay gente dentro que considera que puede actuar de manera impune. Entonces, sí. más que la severidad, la certeza de que van a ser, de que un funcionario incorrecto va a ser eh, descubierto, yo creo que es el, el, el mejor inhibidor de, de actos de corrupción. Eh, Arturo, en esta investigación periodística, ¿ustedes encuentran que ha habido eh, jueces que están siendo procesados por estas irregularidades? Que como eh, bien eh, se refiere, no es actual, es un parte de un acumulado histórico en marco lamentable de corrupción que existe en el país. ¿Hay procesados, hay sentenciados, Arturo? Ese es un tema crucial, eh, Carmita, el tema de la impunidad. Eh, evidentemente nosotros nos, nos estamos chocando contra una pared de corrupción que básicamente no solamente tiene que ver con estas prácticas sino con eh, cómo se dan estos pasos en investigación cómo se llega a un proceso a una instrucción fiscal a un, a un llamado a juicio a una sentencia y en estos casos bueno se han identificado ya un juez específicamente, que, que, que, más, que, que está, está comprendido, la, la, la Fiscalía tiene indicios de que era uno de, los, de las cabezas de esta red. Esperemos que esto prospere en lo judicial, que se vaya eh, configurando todo el caso en función de pruebas, ¿no es cierto?, y de evidencias eh, sólidas, que finalmente, si es que, es el, si es que se confirma ya todo lo que, lo que es evidente, por, por las denuncias, eh, deberían ser sentenciados y no generarse impunidad, no solamente el juez, sino toda la red, esperemos que se llegue a establecer toda la red de participación, que no se queden los funcionarios, porque hasta el momento hay 11, por ejemplo, 11 funcionarios destituidos eh, por, este, por este problema, pero... ¿Destituidos penalmente... o también procesados, Arturo? Destituidos, eh, destituidos o procesados destitu o solo destituidos? Solo destituidos. O sea, los procesos penales que deberían activarse, eso no, no la, la judicatura a mí no me proporcionó información, solamente me eh, comunicó que habían 11, 11 funcionarios destituidos por este tema. Entonces, creo que en lo judicial no hay que olvidar que muchas veces en estos casos hay espíritu de cuerpo también presente, porque, eh, o sea, se cubren las espaldas, o sea, es un sistema en el, sobre el cual hay que trabajar. Uh, hay que, hay que eh, ir a fondo sobre precisamente, eh, a ver, ¿qué, juez, ¿qué jueces tenemos que son capaces de arreglar las causas por fuera del sistema judicial? Esta práctica corrupta básicamente pone en defensión a la mayoría de, de, de ciudadanos. ¿Cuán seguros nos podemos sentir los ciudadanos de, de ir a un, a, a un juicio si sabemos que existe este riesgo de que quien tiene el dinero suficiente para comprar un juez, para comprar una red que se activa para, para beneficiarme y perjudicar a la otra parte. En este caso, por ejemplo, o sea, como decía hace un momento, más de 100 causas fueron eh, direccionadas para beneficiar a personas y empresas privadas en perjuicio del Estado. Hablamos de decenas de millones de dólares. Uno de esos casos fue el del Banco Central, en el cual se ordenó una liquidación de 24 millones de dólares a ex -emplea eh, empleados del Banco Central que en el 2000 fueron liquidados. Esta es una de las causas direccionadas. Entonces, sí, el tema de la impunidad es un tema crucial porque básicamente si es que no se generan y no hay consecuencias judiciales, la impunidad va a seguir campante y por lo tanto la señal es que viva la fiesta, que viva la fiesta de hacer más plata impunemente porque pueden o sea, hacerlo sin ninguna limitación sin, ni, sin una, ni sin ninguna vergüenza en este caso. Claro. Doctor García, ¿qué, qué, ¿qué debería pasar con los fallos de estos jueces corruptos? En la historia reciente, dos, el tema Yunda y el tema de los ex empleados del Banco Central, ¿qué debería pasar con, con, con el fallo, por ejemplo, con la disposición del juez para que se les pague la liquidación a los ex trabajadores que ya fueron liquidados? Doctor García. Bueno, a ver, sí, en, este, en el caso de los jueces de corte provincial realmente fue un fallo, no solo, no, no solo corrupto, sino jurídicamente desastroso. Porque se basan en una decisión de la Corte Constitucional, pero la modifican completamente y establecen montos que no tenían nada que ver con la reparación que estableció en la Corte Constitucional. Entonces, claro, yo esperaría que la Corte Constitucional, cuando conozca esta decisión, porque, la, porque además debe haberse eh, presentado en la, la acción de incumplimiento respectiva, cuando la... Corte Constitucional conozca esta decisión, pues establezca eh, el error en el que de manera inexcusable han incurrido estos jueces de Corte Provincial que, que, que realmente actuaron de forma vergonzosa. En general, habría que, a ver, primero, independientemente de cuál sea la decisión que haya eh, tomado cada juez en cada causa, el hecho de que se haya aplicado este mecanismo fraudulento de asignación de causas, ya convierte a estos jueces en parte de esa estructura y, por tanto, administrativamente corresponde como, como se debería la destitución. Luego, habría que establecer si también hay responsabilidad penal, porque puede ser que se haya direccionado la causa y el fallo sea jurídicamente adecuado, que sea correcto, puede pasar también. Entonces, habría que establecer si es que hay o no incorrección eh, actuación contra norma, y en ese caso es fiscalía quien tiene que proceder a procesar a los jueces por el delito de prevaricato. Ya, pero, pero el fallo, si es que es incorrecto, debería ser anulado, ¿quién lo hace? ¿Cuál es el efecto jurídico, doctor García? Por supuesto, habría que, habría que, habría que demandar la anulidad de esos, de esos eh, fallos. Eh, son los órganos ju jurisdiccionales superiores los que tendrían que disponer esa, esa anulación de los fallos bajo bajo causal de, de, de haberse asignado fraudulentamente eh, y, y bueno pues la, llevar las cosas a, a su estado original y tendrían que volverse a resolver estas causas Ahora bien, cabría eh, inclusive, perdón que interrumpa, cabría eh, inclusive recursos de revisión sobre estos fallos dependiendo la materia, pues, eh, tomando como prueba nueva justamente el descubrimiento de estos mecanismos fraudulentos de asignación de causas. Arturo, no, eh, hablemos sobre este sistema automático de trámite judicial, el SACHET, que durante años se ha implementado con el propósito de agilizar, en fin, para mejorar la, la administración de justicia, pero dice el informe que a, a través de los años se encuentra ya desbordado por la abultada carga procesal. Eso por un lado, pero sin embargo de ello no se han detectado en las últimas ocasiones eh, vulneraciones y por eso el Sáchez no será cambiado. Es decir, que vamos a, se va a mantener este sistema. ¿Qué, qué reflexión te provoca? Ay, es un tema complicado porque también tiene, estamos de por medio, co, o sea, de por medio está el tema de los recursos, evidentemente, pero eh, estas, es, estos problemas vienen, eh, vienen detectándose hace muchos años y se está advirtiendo sobre los problemas que tiene el SATG, que en un momento dado cumplió con los requerimientos o cumplía con los requerimientos de todo el exceso y toda la abundancia de... De, de, de causas, de, de trámites judiciales que iban ingresando, porque siempre hay mucha más demanda de servicios judiciales. Entonces, por eso se necesita automatizar un sistema, y esto empezó a fines de los noventas, cuando empezaba la, la reforma, ¿no es cierto?, automatizada que impulsó el Banco Mundial, con, la, con el CLD, recuerdo, en esa época. Entonces, es un proceso muy largo, pero en un momento dado. Según los mismos especialistas que trabajaron en este en este sistema que estuvieron de cerca siguiendo todo este proceso y luego la aplicación el sistema ya no es eh, ya, ya, ya no ya no es lo que era y claro. eh, la comparación es que estamos con un mustang del 2003 no es cierto pero lo, eh, queriendo instalarle motores o equipos del 2021 o sea es incompatible para sí para para sobre todo para el, el, el manejo ya más eh, eh, informático, automatizado, el esquema, el diagrama que tiene que aplicarse en estos casos, y no tanto el seguir eh, creando nuevos servidores para darle más capacidad. No, el sistema se ha caído varias veces, y esto lo, lo, lo, lo debe conocer mejor el doctor García, muchos abogados lo saben, eh, eh, varias veces se ha caído el sistema, durante varios días hay problemas para ingresar, precisamente porque sigue cargándose el sistema y eso sigue bloqueando y volviéndolo más pesado. Entonces, funcionarios judiciales lidian todo el tiempo con este problema del sistema, que, como, como decía hace un momento, se ha pedido que lo cambien, pero por la falta de recursos no se lo ha hecho y esto va a seguir ocurriendo. O sea, vamos a tener más problemas en, en el futuro sobre el manejo porque básicamente el sistema ya está despasado. Doctor García, y este tema es peligroso porque si estamos hablando de un sistema de fasado que es manipulable, es, eh, puede servir para los intereses de cualquier bando políticamente hablando. Es decir, no es que aquí hay unos malos y unos buenos. Si hay intereses de por medio, se puede manipular. Por lo tanto, eh, pasa por una decisión política de, de la asignación de recursos. ¿Cree usted entonces que por allí también el gobierno debería buscar eh, alternativas de, de colaborar en este en esta inversión que significaría mejor administración de justicia? Mientras no entendamos que la inversión en administración de justicia es una inversión en democracia y en seguridad jurídica, esto mm. no camina. Un país no es viable sin una justicia eh, confiable, así de sencillo. Lo único que garantiza que un país pueda recibir inversión extranjera adecuada, que la inversión nacional puede incrementarse con seguridad, es que cada cual considere que puede acudir al órgano, a los órganos de administración de justicia para hacer respetar sus derechos adecuadamente, ¿no? Claro. Es decir, como, es como, como la, la historia esta del panadero que, que, que, que cuando se ordenó la, el derrocamiento de su molino eh, por parte del rey, eh, dijo, bueno, derroquen lo que quiera, pero hay, jue hay jueces en Berlín. Entonces, él sabía que había jueces que iban a respaldar su posición eso es lo que necesitamos acá ya lo hemos conseguido de alguna manera a nivel de corte constitucional creo que todos sabemos que más allá de si nos gustan o no nos gustan todos los fallos de la corte constitucional pero sabemos que hay jueces en la corte constitucional y que no son los que teníamos en la época de la corte cervejera ahora necesitamos sentir eso mismo respecto a la justicia ordinaria y lastimosamente la justicia ordinaria no nos da esas garantías y esas seguridades. Una, y vuelvo e insisto, uno de los aspectos fundamentales es invertir en tecnología. Se tiene, eh, Arturo acaba de poner hace un momento un punto importantísimo y es el sistema, eh, el sistema informático que tenemos. Es malísimo, mm. es precario, es muy básico y aparte se presta a este tipo de cosas. Entonces, necesitamos un nuevo sistema informático en la administración de justicia, por un lado. Necesitamos ya la implementación del expediente eh, digital, que eso es fundamental. Eh, a través de esto, la ciudadanía va a poder realizar una contraloría eficaz y permanente respecto de la actuación judicial, porque vamos a tener acceso a todas las actuaciones judiciales eh, públicamente y nada más que darle un clic desde el computador. Entonces, eso, eso va a ser fundamental, y por supuesto, eso cuesta plata, y ahí es donde el Ejecutivo tiene la palabra. ¿no? Bien. Muchas gracias a nuestros invitados, y realmente me, me quedo con, con, con eh, algo que expresaba el doctor García, ¿no? Más allá de todo esto, ¿qué clase de jueces tiene el país? Imagínense ustedes, ¿no? Un juez que debe ser el referente de transparencia, de honestidad... Es parte de un sistema delictivo y que debemos poner toda nuestra esperanza en que se mejore el sistema informático para que los jueces no cometan irregularidades. Este es el país que tenemos. Muchas gracias, Arturo Torres, por habernos acompañado y gracias a Ramiro García por haber estado con nosotros. Siete con treinta y